Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 119. La educación es función indeclinable del Estado. Corresponde a este planificarla, dirigirla y organizarla. El Sistema Nacional de Educación funciona de manera integrada y de acuerdo con planes nacionales. Su organización y funcionamiento son determinados por la ley. Este de ver del Estado formar y capacitar en todos los niveles y especialidades al personal técnico y profesional necesario para el desarrollo y transformación del país.